Hola bachi, de you eh. yo soy to bachi, I'm bachi, to y you a todos sus amigos y suscríbanse y formen parte de nuestra locura. Hasta, hasta la próxima.